¡Guau! Wow, ¿Por qué estoy aquí? Bueno CJ, estuviste tan furioso que te desmayaste, y tuvimos que volverte a ponerte la otra ropa porque la policía iba a sospechar. Sí, y después esperábamos a que despertaras. Chicos, se me ocurrió una idea. A mí también se me ocurrió una idea. ¿Y cuál es? Una persona que conozco, que sabe mucho de armas y que a veces roba bancos, yo lo traeré mientras ustedes hacen la idea de Carl. Está bien, gracias Ryder. Oigan chicos, ¿ustedes creen que los va a convencer? Yo creo que no, yo tampoco. Por favor César, ustedes tienen que ayudarnos a averiguar quién mató a Sui. No lo sé Carl, tu banda es muy fuerte, yo creo que es suficiente. Vamos César, ayudaremos a él, pero con tal de que nos pague. Sí, es verdad. Cierto. Bueno está bien Carl, te ayudaremos pero después paganos. Está bien. Ahora, con el apoyo de los aztecas, podremos estar mejor. Bueno, este es el plan Smokey. tú irán a la comisaría y les dirán que investigue lo que pasó. Buenas tardes, ¿qué se les ofrece? Disculpe, policía, ¿usted sabe quién mató a Simmy Johnson? Sé de algunas cosas que podrían servirles. Pues dilo, nosotros lo informaremos. Ah. El sujeto también era policía y vivía en Liberty City y era dueño de un casino.